y entonces se va a elegir no al presidente, eso es bueno destacar, lo que el sistema de Estados Unidos es totalmente diferente al de la República Dominicana. Ah, hoy los, los ciudadanos van a votar por los electores, eh, que es a lo que se llama colegio electoral, ellos van a votar por un total de 538 representantes, que son los que a su vez el día 14 de diciembre de este mismo año, es decir, el primer lunes... Eh, seguido del segundo miércoles de diciembre, entonces son los que realmente van a elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. En el caso eh, específico de los electores, de un total de 538, ese día... El presidente y el vicepresidente tienen que contar con un total de 270, es el mínimo que tienen que alcanzar, que representa el 50% más un voto. Eh, y en caso de que no lleguen a esta, cantidad, a esta cantidad ninguno de los candidatos, entonces el presidente lo va a elegir la Cámara de Representantes, que es el equivalente aquí eh, a la Cámara de Diputados, y el vicepresidente entonces lo elige el Senado de los Estados Unidos. Un, es eh, muy interesante eh, lo que se va a dar en el día de hoy en Estados Unidos. Y si ustedes verán, y eh, hay una competencia muy cerrada con relación a los estados, ¿qué resulta? Hay estados que son más importantes que otros por la cantidad de electores que tienen. Por ejemplo, es el caso de, Carolina, eh, de California específicamente. De, de donde es eh, Kamala Harris, la, la vicepresidenta. Entiendo que la eligieron específicamente... La candidata, la candidata. Sí, eh, la candidata a vicepresidenta. Por eso, porque solamente en California hay un total de 55 votos electorales. Es el estado que tiene mayor cantidad de votos electorales. Entonces, ¿qué pasa? El candidato, oigan esto, el candidato que gane ahí eh, el voto popular... O sea, el voto de los ciudadanos que ganen el, el 50% más un voto se lo lleva todo, se lo lleva a los 55. Pero hay un detalle, estos 55 tampoco están obligados a votar por el por el presidente que eligió o por la tendencia por la que votó el, el, el, la ciudadanía. Pero normalmente siempre sucede así, eh, como una especie de que el, el, el pueblo le dice, el Estado le dice a los representantes, «Tienes que votar por Trump o tienes que votar, en este caso, por Biden». Eh, porque esa es nuestra elección ha sucedido muy pocas veces los disidentes, los que votan contrario y nunca han sido determinantes de todos modos es interesantísimo lo que está sucediendo Israel te mandó una fotografía de las encuestas de cómo estaba anoche en la, las encuestas eh, quiero decir que los estados más importantes, o sea o con mayor cantidad de votos electorales son California que tiene un total de 55 eh, Texas que tiene un total de 38 votos eh, electorales, eh, la Florida tiene 29, Nueva York también tiene 29, Pensilvania tiene 20, pero ¿qué pasa? La mayoría de estos estados son definidos o a sea, que votan por un partido o por el otro, eh, como es el caso de California que es totalmente demócrata siempre, entonces ¿qué resulta? hay estados que se convierten en los más importantes, porque esos son a lo que le llaman los estados péndulos, es decir, los que se pueden virar para un lado y para el otro, y ahí es donde los candidatos se enfocan. Eh, dentro de estos está Pensilvania, que es de donde es eh, John Biden, que ese tiene un total de 20 electores, pero como es un estado que no está definido con ninguno, entonces eh, ahí se enfoca mucho y es importante. También está Ohio. Y la Florida, que es determinante, en este caso, ya lo decía eh, Amado, eh, hay un voto latino ahí muy importante, eh, muchos cubanos, muchos venezolanos ahí, que en este caso están, eh, si se quiere, del lado de Trump. Pero ya veremos lo que pasa, las encuestas favorecen eh, eh, por unos ocho o siete puntos aproximadamente a, a John Biden. Eh, ¿Pusiste las imágenes, Israel? Quiero, por favor, que la coloquen para que vean cómo estaban anoche las encuestas eh, y ver esos numeritos para que vean cómo, cómo anoche ya se va cerrando todo, con un, apenas con un 3% a nivel nacional, eh, un 51.9%. Lleva la ventaja, según las encuestas, eh, John Biden frente a un 43. Punto y algo de, de Donald Trump. 43.4 a un 52 tengo aquí. Ahí está. 51.9, o sea, 52. Ahí está. Sí, 52. Eh, ahí está por por a nivel nacional, que es lo primero. Si lo pueden poner en full pantalla es mejor para que la gente lo Son pueda ver. Son nueve puntos dice, por ahí. encima. El, el primero, por favor. Mire, ahí está, quiten el título. El primero es a nivel nacional, 51.9, frente a un 43.9. En Pensilvania, recuérdense lo importante que es: ahí está John Biden, el azul es eh, John Biden, el demócrata, y el rojo es Trump, de los republicanos. Ahí está 51-43. En Arizona, que también es importante, es determinante, 48-46. En Texas están empatados, recuérdense ustedes, de aquellos 38 votos electorales, muy importantes ahí están empatados, cualquier cosa puede pasar. Pero el que gane en, uno, en un estado de esos, que sea con un voto, eh, se lo lleva todo. Aquí está eh, 51-45, Trump. Seguimos, muchachos. O sea, Está muy interesante esto, pero se habla de esta ventaja de 8 o 7 puntos que lleva Biden sobre Donald Trump. Y esperemos a ver los resultados, porque cuando Hillary también lleva una ventaja muy amplia. Pero no esta. Y los... No tan amplia como esta no era la ventaja de Hillary, o sea, no era tan... ¿De cuánto era? era incluso le, le daban 90 eh, de posibilidad y un 10 a... Ah, eh, y nadie se esperaba Pero la, lo que sucedió. El, el, el, el, la, la parte más importante era que los, las, la, los indecisos eran más. En este caso los indecisos son menos. Es decir, haber más gente dec, decidida con tiempo, uh -huh. que se pueden hacer predicciones más cercanas, eh, con mejor éxito, ¿me sí, entiendes? lo que pasa que, por ejemplo, los, esos estados que son péndulos, que la que no se sabe por quién va a ganar, son básicamente los que terminan decidiendo realmente a nivel del país. Bien, bueno, Carolina, adelante. Eh, partiendo de estos datos estadísticos, eh, a horas de las elecciones, sí. y la historia... Con el perdón, ¿eso sí. comienza ahora? ¿En la mañana a qué hora comienzan a votar? Deben estar votando, seguro, desde las seis. No tengo el dato de la hora en que está aperturado, pero sí hay algunos elementos que me gustaría citar en torno al mandato del presidente Trump eh, como uno de los más recientes, y es que Estados Unidos ha sido catalogado como uno de los países que peor ha manejado en el mundo el tema de la pandemia. Creo que esto le ha restado mucho a Donald Trump sí. el hecho de que la cantidad de muertes de contagio y el comportamiento que él ha tenido frente a esta pandemia donde se le han muerto cientos de miles de norteamericanos y el comportamiento irresponsable que ha tenido en este sentido creo que le, le ha afectado mucho a su figura. Eh, leía sobre el tema económico y podemos ver que expertos en el tema de esta área hablan que desde la Segunda Guerra Mundial no había tenido Estados Unidos una crisis económica de esta magnitud. Ciertamente en estos momentos hay condiciones especiales, pero hablar del tema del manejo de, de salud pública, de la salud pública en Estados Unidos, hablar de la crisis económica que entienden los expertos en que está sumergido este país, hablar de los temas migratorios y ese eh, comportamiento que ha tenido el presidente Trump, donde ha causado eh, cosas no vistas entre los ciudadanos, esa división, si se quiere, eh, entre segmentos, ha enaltecido o ha buscado que se llegue a su punto máximo todo lo que tiene que ver con la división de razas, de colores, de clases sociales. De hecho, debemos de recordar que en algunos momentos eh, comentarios, no vamos a decir eh, homofóbicos, pero si fuera de lugar, eh, que de manera sutil mandaba a gente eh, que se creen superior a los demás y que, ...pudo haber causado, fueron sancionados mensajes de esta índole... ...que pudo haber causado muchas situaciones y la división que hoy se tiene... ...partiendo de la visión que tiene este señor de lo que es la sociedad... ...y de lo que son los seres humanos. Eh, una persona muy conservadora, que es un punto a favor... ...porque en este país hay mucha gente conservadora... ...muy diferente a lo que son los demócratas, que son muy liberales. Por ejemplo, en lo que son las propuestas de John, Joe Biden... ...él habla mucho, y lo mismo que Obama de la igualdad de condiciones, sin importar color, género, eh, raza y todo lo que tiene que ver con que el ser humano es uno. Nosotros debemos de recordar que en el gobierno eh, de Barack Obama, aquí a República Dominicana, nos enviaron a un embajador eh, homosexual y que con su pareja pues entendíamos que estaba promoviendo algunas eh, cosas que van en contra de una parte importante de la población dominicana, como visitar escuelas con su pareja o con su esposo. Entonces, eh, de alguna forma esta es la línea más liberal de los demócratas en ese sentido en el aspecto migratorio y ese lazo que siempre han vendido eh, tener y que algunas que otras señales en lo que es la gestión o acción en torno a los latinos y ese apoyo, debemos de recordar programas como el que realizó Obama en apoyo a los jóvenes estudiantes para que no fueran deportados, eh, dreamers, eh, me parece que se llamaba Dreamers. Dreamers soñadores soñadores para que todo el que estuviera estudiando que tuviera los requisitos que no tuviera eh, fichas como decimos acá mm. o comportamientos ilegales pues antecedentes es, antecedentes si sí, amado eh, no fueran deportados alrededor de 700 mil jóvenes fueron beneficiados con este programa que Trump intentó echar hacia atrás o desvanecer para que esos muchachos pudieran ser deportados cosa que no fue posible en su gestión. Ante todo esto, tener eh, ese punto en cuenta de… mucha gente pensaba que Hillary iba a ganar, uh -huh. pero hay ese, ese, ese elemento que tú citas de los indecisos, o sea, no es la misma cantidad que podría entonces… Eh, ese, ese poco de indecisos podría sumarse a… a favor de la candidatura de John Biden porque tenemos más gente segura y, y no es no es la misma situación eh, política en el momento en que Hillary se presentó como candidata que ahora John Biden se presenta como candidato. ya probamos dirían los norteamericanos uh -huh. verdad ya probamos qué cosa es Trump sí, ya exacto. la gente sabe lo que antes no antes esperaban un tipo con otra Volvamos visión, América a América verde, o sea, o sea seamos, hagamos América grande de nuevo y creo que el eslogan que usó en campaña como que no ha funcionado mucho no. porque eh, hoy hay un, eh, tienen Estados Unidos o tienen los norteamericanos un país eh, muy por debajo de lo que se estila o de lo que se entiende con un China como, una potencia como China en estos momentos, que como se diría popularmente, le está comiendo los caramelos sí. no solo a Estados Unidos, claro. sino al mundo. Sí. Entonces, eh, el enfoque aparentemente que tiene el país eh, no ha estado dando resultados en continuar o catapultarse como conocemos y como se entiende que es una potencia de primer orden, ha ido quedando detrás. Y si el que gane, que si es Donald Trump, entendemos que seguirá la misma línea y bueno, que no habrá grandes cambios. No, porque él entenderá que, bueno, quieren que ellos sigan esta misma locura. Exacto, o sea, una locura. Entonces, eh, podrían haber nuevas expectativas y creo que es un punto a favor. Ya luego de una reelección, a menos que tú seas un gobierno que ha hecho muy buen trabajo, tendrías eh, muchas garantías de devolver. Y el comportamiento y el manejo de Trump en muchos aspectos es un tanto... Bueno. Extraño. Miren, eh, lo, la, parte que más me, la parte que más me llama la atención es que durante muchos años estas, estas naciones bananeras, como gustan llamar algunos norteamericanos a Latinoamérica, siempre habían tenido un comportamiento eh, totalmente fuera de lo, de lo normal, fuera de lo común, poco enjundioso poco cerebral. Eh, y por eso se daban situaciones de guerras civiles, eh, eh, derrocamientos eh, de gobierno, golpes de Estado, eh, tiran los, los tiranos eh, crecían en medio de esa situación. Pues desde que Trump fue candidato en Norteamérica comenzaron a pasar cosas, comenzaron los norteamericanos a tomar ...de la medicina que nosotros hemos tomado durante muchos años. Y es que Donald Trump no era ni tenía ni las condiciones de ningún tipo... ...ni siquiera la estabilidad emocional para ser presidente de una nación... ...que se presume tiene, a diferencia de cualquier otro país del mundo... ...además del interés que pueda tener un presidente... ...en hacer las cosas que tiene que hacer en su país tiene que mantener por fuerza, por obligación, una hegemonía mundial que con Trump se perdió. Y se perdió porque Trump eh, era, es un tipo emocionalmente inestable. Es un individuo que, como dijo aquí, creo que fue Yerjan que dijo ayer, es un showman, sí. es, un hombre, es un hombre de la televisión, es un hombre que ha hecho su, su fortuna engañando, mintiendo, haciendo muchísimas cosas que no son, tanto es así que el presidente, ahora se supo que el presidente tiene cinco o seis años que no paga impuestos, los Estados Unidos, y para los norteamericanos, que es la cosa más terrible el hecho de no pagar impuestos, ¿eh? eso es un golpe muy duro, entonces, indudablemente que tenemos eh, a un Trump que ha dicho que podría no desconocer los resultados, cuándo se le podría ocurrir a un candidato o a un presidente candidato norteamericano decir yo estoy dispuesto a desacreditar el sistema electoral que hemos tenido por más de 200 años con tal de armar un ligo y quedarme en la presidencia. Eso sería prácticamente un golpe de Estado eh, a la, al sistema, no, no al presidente porque él es el presidente, sino al sistema. Sería enfrentar al sistema de alguna manera. Entonces hemos visto que en Estados Unidos han pasado cosas que solamente se veía en Latinoamérica. Sí. ¿Okay? Los norteamericanos han perdido terreno, como tú decías, frente a China. China, que usaste una expresión muy coloquial, le ha comido los caramelos. Y se lo va a seguir comiendo si ellos no buscan un presidente que pueda... Eh, enfrentar a China pero con inteligencia, sin chantaje, sin necesidades. Es lo que ha hecho Trump, chantajeando, con el tema de los aranceles, hasta con el tema de la, a nivel tecnológico, buscando cerrar plataformas y un sinnúmero de cosas. El caso de TikTok, el caso, sí, por que, ejemplo, que no se de se Huawei. Como inteligentes, eh, no son muy inteligentes de manera estratégica, que es lo que ha estado haciendo China, lo inverso. Exactamente. O sea, eh, la República de China se ha erigido en gran medida como una ha avanzado en cuatro años eh, precisamente por la actitud asumida por el presidente norteamericano porque lógicamente si tú eh, eh, sueltas un poco eh, la, la, la carrera indudablemente que tu contrincante te va a llevar un par de pasos y eso es lo que ha pasado. Entonces, hay alguna gente aquí que sobre todo lo, los eh, nacionalistas a ultranza, o sea que de alguna manera están eh, montados en el, en el mismo caballo de tromba en el sentido de que son extremadamente conservadores, los ultraconservadores nuestros, que dicen que si gana Biden la situación con el tema haitiano, básicamente, que es lo que le preocupa, con el tema haitiano eh, va a cambiar, que nos van a imponer una agenda, óyeme, a ningún país del mundo, a ningún país del mundo le imponen una agenda si ese país se, no lo permite, no permite que se le impongan, que se deje de cuento. Yo estoy aquí, yo estoy aquí y me he pasado toda mi vida adulta haciendo trabajos, eh, digamos normales, lo que pudiera hacer un, un profesional en cualquier país. Ahora, a mí me dicen que hay una invasión y yo estoy dispuesto a confusir. un fusil. Es por lo único que atre me atrevería a abandonar mi actitud y, y, y, a, y asumir otra. Es por lo único. Entonces, eso no va a pasar a menos que nosotros lo permitamos Exacto. como sociedad, no como gobierno, como sociedad. Entonces, hay que dejarse de pendejadas. Aquí se, aquí se juega mucho al miedo. Por eso ustedes ven que de, de, todo, de todos los litorales nos meten miedo. Nos meten miedo los ultraderechas, los ultraderechistas, y nos meten miedo lo de lo, lo, los liberales o los ultraliberales y el miedo, señores, el miedo nunca es inocente el miedo tiene, siempre va a tener o siempre va a esperar un resultado siempre va a buscar un objetivo por eso cuando a un niño le dicen ten cuidado que viene el cuco es para que se coma la comida es para que se duerma es para que se esté tranquilo es para que deje de joder no es, por, no es para decirle que ahí viene el cuco porque viene el cuco. No, es buscando un objetivo. El miedo nunca es inocente. A mí no me vengan a meter miedo. A mí no me vengan a meter miedo. Yo asumo las cosas cuando las veo, cuando las analizo y cuando esta cabeza que me pusieron me dice a mí, mira, eh, eh, eh, esta parte tiene razón o aquella no la tiene o esta sí la tiene. Es por aquí el camino. Entonces que se dejen de miedo. Y eso pasa con, eso mismo que ha hecho Donald Trump, yo podría desconocer, eso es, es meter, meterle miedo a la sociedad norteamericana. Señor, esta es la primera vez en Norteamérica, la primera vez en Norteamérica en que desde el Estado se promueve el racismo, se promueve la supremacía blanca se enfrenta a los afroamericanos... A la división de clases, Amado, a eso me refería. Que son forjadores de la sociedad norteamericana, los afroamericanos. Esta es la primera vez en Estados Unidos que en un momento de unas elecciones la gente compra madera para cerrar sus ventanas por el temor de que se arme un, un, un conflicto, una situación. Y ustedes no creen que eso tiene que tener una razón y eso tiene que estar mal. Eso significa que esa sociedad está viviendo momentos de tensión, momentos de dificultad y es precisamente por las ejecutorias de ese loco que eligieron como presidente. Es que el, el comportamiento de este señor, y, y abundar un poquito en esa parte que tú dijiste sobre eh, el, el aspecto psicológico, en principio claro. fue evaluado por muchos expertos y, y se entendía que él no tenía las condiciones eh, mentales por el comportamiento y, el, y la manera eh, de actuar y su historial, hasta lo estuvieron eh, investigando. De hecho, a nivel familiar ha tenido muchas eh, situaciones con gente cercana a él, que hay, hay está el tema del libro que, que me es parece que una sobrina, sí. eh, demanda... El abogado esa, que era de él, que el está abogado preso también, por, sí. por haberlo encubierto y, a él, pero él él, él, no, él no cayó preso, pero el abogado El, el sí. tema de Rusia también, o sea, un sinnúmero de había, había que ver qué dicen los americanos. ¿Mm? había que ver qué dicen los Sí, nosotros siempre lo va a haber viendo. una parte de norteamericano. Nosotros, nosotros estamos viendo lo que nos llega a través sí, de los medios. Pero hay de una parte de norteamericano que está de acuerdo con él, Si no él no tuviera Ojalá, ojalá que no que alguien haya de, de Estados Unidos. Ojalá no pudieran llamar de la Florida o de Nueva York o de Texas. Eh, para que nos digan eh, no, cuál es su de realidad, no, no, no, de cualquiera para vamos. que nos digan cuál es la realidad cómo, sí. cómo, cómo entienden que se ha manejado el presidente Trump lo que pasa eh, es que yo no estoy hablando por lo que nos llega yo estoy hablando por lo que he visto durante cuatro años pues, lo que ha pasado durante cuatro años lo he querido resumir en pocas palabras sí, eh, sería bueno entonces que los americanos algún americano pudiera llamarnos que sabe que nos están viendo muchísima gente allá en Estados Unidos con relación a esto mira, quisiera que por favor me coloquen el, el mapa que envíe para que la gente comprenda eh, la situación actual de, de los Estados Unidos fíjense que ustedes van a ver ahí unos cuadros, unos estados que están en rojo totalmente y otros que están en azul y entonces la sumatoria de, míralo ahí, si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que en el lado izquierdo de su pantalla está California esa franja azul grande que ustedes ven ahí es el que más tiene y según la proyección, de hecho California ha votado eh, eh, en los últimos años siempre demócrata, tiene un total de 55 votos electorales. Si termina Biden ganando ahí, se lo lleva a los 55. Ahora bien, esos 55 no necesariamente va, van a votar realmente por eh, Biden. Eh, Miren qué interesante esto, porque realmente, pero la mayoría siempre lo hace, la mayoría se va con la tendencia de lo que sido el pueblo. Si de, de acuerdo suman, a ese mapa el ganador es Trump. Sí, de acuerdo a eso. Eh, no, marca. no, porque mira qué pasa. Tú ves que Trump tiene muchos rojos. Sí, pero, pero hay estados que pequeños. están indecisos, que son, son los que tres. tienen la rayita azul. Ajá, pero si te, si te das cuenta, por ejemplo, ahí hay un total más dice? o menos como. Eh, Biden tienen hasta ahora, seguro, seguro, según las encuestas, 150 votos electorales. Se, eh, según las encuestas. Y eh, Donald Trump tiene aproximadamente 116. Aunque tiene muchos estados, pero los estados son de menos votos electorales. Por ejemplo, si tú te das cuenta ahí. Minnesota hay eh, eh, con 3, con 3, 6, 9, mientras que solamente California tiene 55 votos electorales, prácticamente te lo, te, lo, te lo engloba todo. Pero miren a Texas, en Texas están empatados y Texas tiene 38, pero en Arizona, acércalo para acá, creo que hay 11 eh, votos electorales y también están empatados. Y, en, y en, ahí en la Florida, que hay 29 votos electorales, también están empatados, y en Ohio también están empatados, que son básicamente... Eh, los que tienen la decisión final. Hay una llamada telefónica Vamos a ver. Adelante. Buenos días. Buenos días, días Gerdán, Carolina, Amado, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Cuéntenos. Buen día. Bien, eh, ustedes pidieron que llamara <risa> sí, desde, un americano. Ah, excelente. ¿Desde dónde nos eh, llama? ¿De qué estado? Yo, yo, yo estoy aquí en San Francisco de Macuay, okay. pero soy muy ciudadano bien, americano. Eh, americano. Muy bien, adelante. Eh, mi nombre es Freddy Ventura. Yo siempre le escribo. Okay. Muy bien. Eh, fíjense, hay una vertiente en Estados Unidos y no soy muy experto y ni analista mucho menos, pero una cosa no quita la otra. Eh, Donald Trump realmente ha hecho, en mis 25 años que tengo residiendo en Estados Unidos, es la primera vez que yo veo que la economía de Estados Unidos ha crecido tanto independientemente de lo loco, lo despota, lo racista, lo, lo que se quiera ver de, de Donald Trump, independientemente de eso, lo que maneja en Estados Unidos, que son las empresas, las industrias, los dueños de, de, de industria, de empresas, uh -huh. eh, a ellos les favorece, y claro. son la gente que votan, claro. son la gente que, que quieren a Donald Trump ahí, sí. porque Donald Trump está luchando contra un sistema, ¿tú me entiendes?, un sistema internacional que quiere arropar a Estados Unidos eh, China, Rusia eh, Son cosas de esas que se ven eh, que, O sea, son cosas de esas que no se ven Y la gente solamente se, se enfoca en que Donald Trump es loco Que es racista, que esto, que es lo otro Pero realmente el americano americano Quiere mucho a Trump Por esa misma por vertiente Por eso tiene cuarenta sí. y pico tiene posibilidad Así de ganar, si no, no la tuviera Ahora, lo que yo te digo a ti es lo siguiente. Yo lo que te digo a ti es la siguiente. Todo depende de... Son, la, son visiones. Todo depende de lo que tú entiendas es mejor. Exacto. Que las grandes emporios y las grandes empresas de Norteamérica crezcan y se conviertan en lo más grande del mundo en términos económicos, pero que la gran mayoría de la gente vaya perdiendo calidad de vida, eso es una visión. Y esa parece ser la visión que tú tienes. Yo tengo la otra. Yo prefiero mejor que la gran mayoría pueda sobrevivir de, de manera más o menos adecuada y que las grandes empresas aporten, dejen su compromiso social para que esa gente pueda vivir. Esa es mi visión. Bien, muchas gracias. Gracias, sí, gracias, gracias al amigo Freddy, que, Freddy Ventura, ¿verdad? Sí, sí. Que sí, nos sí. llamó que es americano, por eso le decía, incluso Tom, eh, Trump eh, está... Pero semana, que aquí se ha dicho, aquí lo eh, hemos planteado, lo que hemos planteado, lo que él dijo, lo hemos planteado aquí, de que esta presidencia lo que ha hecho es engrandecer los grandes emporios, las grandes compañías. Pero el americano americano, incluso el americano del campo, se siente contento con Trump porque ha visto un crecimiento de la economía. Eh, y se ha, se ha visto favorecido de esto. Pero por que debemos eso. recordar que no solo el americano, americano vota. O sea, es como dice Amado, cada quien tiene su visión de las es cosas. Una, por ejemplo, claro. Freddy son dos visiones. Ese Hay son otros dos que visiones. Entienden que no. Entonces, una persona, porque sea americano, americano, americano, que, que es gringo, como se dice, o un dominicano, un extranjero que, que sea americano, tiene su visión va, vamos, de las vamos, cosas. Vamos a, la, tiene a, otra. A, vamos a una llamada. Y, y, y no es absoluto, nada, es, es absoluto. Adelante, es que buenos días todos. Sí, pero cada buenas. tiene su visión. Sí, buenos días, Amado. Mira, muy eh, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, eso va a depender mucho de cómo lo vean ciertos sectores claro. de, la, de, la, de la población. Exacto. Eh, Tú me entiendes, eso, eso estoy de acuerdo. El, el joven que llamó el señor tiene también mucha razón. Claro crecido, que sí. La, la economía ha crecido bastante, pero yo soy de los que opino que eh, el americano le va a a dar el chance de, de, lo, de los cuatro años más a, a Donald Trump por la razón de que ellos saben que en cuatro años eh, se puede lograr algo pero no lo suficiente se necesitan de los dos periodos para ellos poder ver los resultados firmemente entonces yo entiendo que la gran mayoría eh, le va a dar la oportunidad y también resulta que hay un factor X, la pandemia que no dejó que él desarrollara bien su gobierno como él quiso, como él quiere. Entonces, la pandemia es fundamental ahí. Yo que Carolina dijo que la pandemia es eh, que el es responsable. Él, él no es responsable de eso. Eso eso fue China que. que no, ah, no, no, ella, no, no, no, no, ella decía, no, decía no, del manejo. No, no, ella no, no decía del Estados manejo. Unidos ha sido catalogado como uno de los países que peor ha manejado Exacto. la pandemia en el mundo. Así y los es. resultados están ahí. Sí, adelante. Ver, sí, pero que, que, okay, pero que lo ha manejado, pero no es una situación que lo que, que lo afecte directamente a él. ¿Me entiendes? Yo entiendo que, sí, que, se le, que ahí se le va a dar su chance, como se le ha dado a, a los presidentes pasados, de llevar una segunda una segunda gestión, eh, un segundo periodo, y, y es lo que se nota y lo que se va a reflejar eh, eh, para estas elecciones. El, yo entiendo que que también hay mucha razón de su parte. Hay muchos sectores incómodos con él. Mucho racismo. En la, claro. la parte latina con el muro, la, eh, eh, la entrada de los inmigrantes. Hay muchos sectores que están incómodos. Pero déjeme pero, decirle, amigo, que los uh -huh. latinos son los que más van a votar por Trump. Manuel García. Le habla a Manuel, Manuel García. Gracias. ¿estás? Manuel. Eh, los latinos son. Gracias Manuel. Entendes a los que, más eh, eh, eh, los que más van a votar por Trump, incluyendo los dominicanos, porque se han beneficiado más en el gobierno de Trump económicamente que en otros gobiernos. Sí, porque el dominicano que, le gusta que, que le den los, igual que los que, que los venezolanos. A todo y el mundo le gusta, gusta que cubano, le den. Incluso los cubanos. Mire, eh, déjeme decirte algo. Trump durante la, la, la pandemia, allá. durante la pandemia, yo tengo un amigo. Que, lo que le, que le, mejor, le eh. abrieron una serie de canales y se, se hizo un préstamo de 30 mil dólares para pagarlo en 30 años. Eh, Miren, y comenzar a pagar creo que en 5 años, vino y compró un apartamento. Hay un dato importante eh, sí. que me informan <risa> en estos momentos que muchos negocios allá en Estados Unidos están cerrando y están claro. poniéndole... Eh, tabla, yo lo dije, por temor a que eso, se arme un disturbio. Eh, porque aparentemente... Hay el temor de que se arme un conflicto dependiendo de los resultados sea uno o sea el otro. Pero eso tiene mucho que ver con la actitud del presidente de la República norteamericana. No es un asunto que la sociedad norteamericana decidió en momento es es un momento dado. Es por la manera. Pero la sí, pero es por sí. la manera en que él se ha o manejado sea, y se ha él lo dijo. Yo estoy dispuesto a, re, a desconocer. Cuando tú tienes un presidente la, la, que anticipa la, el, el comportamiento claro. que tendría de no favorecerle ese proceso electoral, ya tú estás diciéndole a tu gente lo que hay que hacer claro. o lo que podría pasar es, hombre, si no gana. Y, y ¿Qué los ¿Qué le, mi amor que hacen los discursos pero qué hacen los discursos eh, que movilizan a la gente es que si tú eres un líder y tú dices en el aguacate miren yo no voy a aceptar si el equipo de básquetbol pierde que tú le estás diciendo no, a los fanáticos no, lo, de el, ese el, equipo a lo que ellos se refieren no. no es a lanzarse a la calle, es a pelearlo, verdad, eh, eh, judicialmente los votos ¿dónde dice eso, ¿dónde dice, que, eso? Y eso, ¿dónde dice eso pero ¿y qué, y por, que por consiguiente tiene la gente donde ellos han dicho que van a pelear los votos a nivel judicial no ellos han hablado de eso, he hablado de eso. Eso, déjate de Dios. cuento. pero un titular donde lo diga. Pero no, tampoco eres un trompista. Adelante, buenos días. Este es un trompista. Pero... No, sí, no buenos días. ¿Cómo está usted señor? Yo muy bien. Bien, bien. Estamos bien, muy yo bien. Yo tengo 40 años en Estados Unidos. Oy, ok, papá. magnífico. Adelante. Ok, no, yo le, voy a, le voy a explicar A lo mejor eh, yo no tenga razón porque tampoco nadie puede... Nada es absoluto. Cuando habla, decir que va a decir la verdad. Claro. Pero mejor que Trump en los 40 años que yo estuve en Estados Unidos, nadie. Sí, sí, es. sí. Oye, oye, es usted oye lo... Le la mente. Usted oye la cuestión de la policía y los negros y los hispanos. óigame es lo que no queremos respetar la ley. La gente que se mete en problemas ya es porque aquí, en cualquier país donde son, no quieren respetar la policía ni las autoridades. Entonces, por eso es que esa gente que habla así no van a no van a ganar los negros allá son la gente más peorismo que hay sí, y yo tuve 20 años en bodega los revoltosos y me atacaron 5 veces, y las cinco veces fue negro sí los revoltosos los de... taxi le gusta montarlo a los negros porque se, se tiran del sí. taxi sí. y fue en los negros que me atacaron eso es extraordinario allá por eso es que la, la minoría ya ataca mucho a Trump porque todo le da la razón que lo tiene. Como aquí, cuando usted era fiscal, usted actuaba de acuerdo a la ley, no vea. Sí. Así es allá. La policía te con un librito allá en el bolsillo. Y cuando usted le dice, ¿por qué me para? Es un derecho. Incluso sí, dice, pero la policía un presidente. Dice, sí, mira de aquí. Sí, pero mira, un presidente gobierna para todo. Y la gente, eh, nosotros los, los seres humanos, sobre todo los seres humanos modernos, los de ahora, somos muy individualistas. Hay una frase de Edberto Brecht que dice que primero vinieron y se llevaron a unos estudiantes, a mí no me importó porque yo no soy estudiante, después vinieron y se llevaron a unos obreros, tampoco me importó, yo no soy obrero, luego se llevaron a unos campesinos, yo nunca he ido al campo, a mí no me importó eso, ahora, ahora vinieron y me llevaron a mí y ya no hay tiempo, es decir, ya no hay tiempo de preocuparse por los demás. Usted se preocupa, usted se preocupa porque la economía está bien y que le estaban entrando mil o dos mil dólares mensuales durante esta pandemia, uh -huh. pero no se preocupa por lo que le pasó a ese afroamericano que, por, eh, que sin, sin, sin hacer nada lo mataron, lo afición un policía. Racismo en su máxima expresión. Bien, señores, la pregunta del día. ¿Quién considera usted representa la mejor opción para Estados Unidos y Latinoamérica? Trondo Biden, esa es la pregunta. Adelante, Carolina.